Encuentro a esta reunión con eh, el gabinete de seguridad. Eh, está presidido por el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Ochón, general secretario de la Defensa Nacional, eh, Salvador Cienfuegos, está el, el comisionado nacional de seguridad, eh, Renato Sales Gasque, está el representante del CICEN, Miguel Robles, su secretario general, el, el vicealmirante de la de la Marina, eh, Tiburcio, eh, nos da mucho gusto realmente este encuentro, fue muy motivante tener nuevamente aquí en Sinaloa el, el, el, esta reunión del, de, para evaluar los avances en materia de seguridad, se revisaron cada uno de los temas, los aspectos por parte de las diferentes áreas y bueno dará cuenta de ello el Secretario de Gobernación, nuevamente reiterarles nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes. Nuevamente buenas tardes a, a todas, a todos. Eh, como lo explicaba el, el gobernador, acabamos de terminar una reunión nuevamente de evaluación de los avances de trabajos en materia de seguridad, eh, no solamente en el tema de Culiacán y, Maz, y Mazatlán, sino el entorno completo de la entidad. Eh, revisamos cada uno de los indicadores, revisamos cómo vamos en, eh, en los trabajos para revertir eh, algunos de ellos que tuvieron un alza a finales del año pasado y durante este año, y particularmente también se revisó cómo van las investigaciones de algunos de los casos eh, que han eh, sucedido en las últimas semanas en el estado, desde, me refiero al periodista, me refiero al doctor, me refiero a los, al abogado, a los dos maestros y otros casos. Eh, entendiendo que la sociedad requiere respuesta, requiere eh, el saber qué sucedió y por supuesto nuestra obligación de evitar que esto vuelva a pasar y esto solo se logra si hay detenidos y si hay sentencias. Entonces estamos trabajando al respecto, fue una reunión eh, muy importante eh, tengo que destacar que hay una gran coordinación entre las instancias federales y locales, una gran coordinación, y, y así vamos a seguir trabajando porque Sinaloa lo requiere, porque la población lo exige, y, y esto nos, nos debe de traer hacia adelante eh, que todos los indicadores, que todas las agresiones eh, puedan dejar de suceder. Estamos a sus órdenes para tres preguntas. En primer orden, Miriam Ramírez de Río 12. Secretario, eh, pedirle eh, una versión pública que nos pueda dar en este momento avances sobre la investigación de Javier Valdés. Eh, eh, la semana pasada se hizo una solicitud para que las fiscalías determinen que sea una sola la que lleva esta investigación y nos dé avances. Y otro tema, preguntarle sobre el tema de Pegasus, eh, ¿cómo puede el gobierno de la República deslindarse de que no usaron este programa, siendo que es un programa que solamente los gobiernos pueden utilizarlo. Gracias. Bueno, sobre el tema de eh, hecho lamentable de Javier, eh, son varias las acciones que están haciendo, la PGR lo está llevando, se están siguiendo varias líneas, se están haciendo todo tipo de levantamientos, e eh, investigaciones, y, y por supuesto cuando se tenga elementos y sustancia para poder informar, así va a suceder. Hoy está en proceso la investigación y por supuesto también desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se le ha venido también acompañando a la familia en, ante los eh, hechos ya referidos. En cuanto se tenga información al respecto, inmediatamente la haremos de dar. No se ha dejado de investigar, la PGR eh, por supuesto en total... Comunicación con el Gobierno del Estado ha estado eh, siguiéndole paso a paso la investigación al respecto Y respecto a eh, la investigación o el reportaje eh, reiterado, Reiterarle que eh, hemos rechazado por supuesto tal reportaje eh, Estamos pidiendo que exista la denuncia pertinente Para que la PGR también pueda hacer la investigación al respecto y eh, ver si eh, hay algún elemento al respecto. Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún eh, defensor de derechos humanos o de ONGs. Eh, lo que se tiene en investigaciones por parte del Estado mexicano es para eh, dar con los criminales como lo ha demostrado este gobierno, en el que como ningún otro en la historia se ha dado con los más peligrosos, los más eh, complejos en su búsqueda y que hoy están siguiendo un proceso, extraditados algunos de ellos y por supuesto algunos que han caído en, en eh, el proceso de detención. Nosotros rechazamos el que eh, de parte del gobierno se estén ocupando estos eh, cualquier instrumento para detención, de, para seguimiento, o espionaje de algún medio de comunicación. Carlos Rosas, del portal Café Negro. A su derecha, secretario. Secretario, a me gustaría preguntarle sobre el incidente que registró el día de ayer pues, en sus redes sociales, Margarita Zavala, que dice que fue objeto de pues, al parecer de un asalto allí en la de su avanzada. Preguntarle si ya se tiene pues alguna colaboración del gobierno federal, si el gobierno de Sinaloa ya le comunicó y qué se va a hacer al respecto. Tenemos conocimiento de lo que eh, la señora Margarita eh, a través de sus redes señaló. Eh, lo que estamos esperando, y creo que debe de hacerlo, él, ella o su equipo, es la denuncia pertinente. Si no hay denuncia no sabemos eh, eh, qué fueron los hechos que, a los que refiere. Solo puedo decirles hoy, y por eso me interesa más que nunca también esta denuncia, y tienen que poner el ejemplo en poner la denuncia, el que... Van acompañados por eh, seguridad federal. Entonces, eh, necesitamos saber entonces qué es exactamente lo que denuncian para poder hacer... Eh, no, no, no no adelanto. Tenemos que ver qué es lo que denuncian para hacer la investigación correspondiente. Finalmente, Rafael González, de El Debate. Acá, a su, a su, a su izquierda, señor. Buenas tardes. Preguntarle, hacerle dos preguntas. Una de ellas tiene que ver eh, con que me dé algo concreto a lo que usted vino aquí a Sinaloa, porque supongo que tiene que ser algo muy prioritario, ¿no? Entiendo que es el tema de la seguridad, pero quiero que me dé algo concreto con lo que vieron y de lo que ya la gente se puede sentir tranquila a partir de este día aquí en Sinaloa. Y lo segundo es si preguntarle que si como gobierno federal ustedes tienen en este momento una prioridad hablando de cabezas del crimen organizado. Primero la segunda Claro que tenemos varias prioridades, aquí mismo en San Sanaloa tenemos varias prioridades a las que hicimos referencia en la reunión, eh, por municipio y como Estado, y que algunos inciden a, a nivel regional. Entonces sí tenemos eh, el seguimiento, sí tenemos incluso en la mesa jurídica carpetas de investigación para poder eh, dar con el paradero de estos criminales. Y en lo que se refiere a acciones concretas, bueno, fueron varias las que revisamos. Eh, primero destacar la inversión que está haciendo el gobierno del estado respecto a más cámaras de vigilancia, equipos, patrullas eh, el apoyo que ha dado el ejército mexicano al propio gobierno local para tomar de manera provisional en, en, en el apoyo con elementos para revisar su tecnología para componer incluso el C4 eh, apoyo a la propia Secretaría de Seguridad el establecimiento de revisión junto con los alcaldes de diferentes eh, giros eh, negros. Eh, por supuesto, eh, una acción que hoy ya se está reflejando en primer lugar en Culiacán son eh, eh, acciones conjuntas de penetración en diferentes colonias, en comunidades, eh, porque estamos ciertos de que no solamente a la gente le interesa el tema del trasiego, de la delincuencia organizada, sino fundamentalmente los que van y roban su casa, su auto, y para eso ya hay un grupo especializado que se hizo en el gobierno para eh, investigar el robo de vehículos. Se va a hacer un grupo especializado para el robo a casa habitación. Estamos actuando para corresponder a la confianza que tiene la ciudadanía con acciones concretas para evitar y siguen sufriendo actos que vulneren su integridad, su patrimonio y, por supuesto, los de sus familiares. Muchas gracias, buenas tardes.